Hola, ¿cómo están? Otra semana más, aquí en La Fe Que Conquista, dando siempre las buenas nuevas del reino de los cielos. Esta semana, con, eh, con una palabra que nos trae el Señor. Esta palabra viene a, a colación que estaba mirando las noticias aquí, en nuestra nación, Bogotá, en Bogotá, Colombia. Y mira que estaba viendo esta noticia acerca de, de la parte alimenticia de, de la gente que que ¿Cuántas comidas tienen al día? Normalmente uno dice el desayuno, el almuerzo y la comida. Pero estaba mirando y había unas encuestas que aproximadamente en el 2019, en septiembre de 2019, había una encuesta que a 600, uh, 600 hogares no, eh, podía, que podían darse ese gusto de tener dos o más comidas al día. Un desayuno, un almuerzo y una, y una comida, una cena. El resto, eh, no. El resto, no únicamente una. En el octubre del año pasado, 2020, esa, ese número subió a 1.800.000 hogares. O sea que, de un pueden darse ese gusto y más de tener un desayuno, un almuerzo y una comida. El resto, una vez al día. ¿Por qué? Por las decisiones que hacemos. Por las decisiones que a veces tomamos. No te estoy culpando, no te estoy juzgando, y por eso el tema de esta semana se llama... Dos comidas al día. Esas dos comidas al día, querido hermano, querida hermana, nos dice el Señor en esta semana, que nos lleva al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, que nos dice, Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Son palabras hermosas, son palabras que realmente necesitamos profundizarlas a lo más profundo de nuestro corazón, pero son palabras que realmente, que cuando tú ves una persona en la calle, que es una, una, una familia en los suburbios de aquí, de, esa, de esta hermosa capital, o de la capital donde ustedes, o en la nación donde tú estés, que están aguantando hambre. Que realmente no conocen ese, vivo, ese Dios vivo y de poder, es a Dios que realmente está diciendo, eh, yo soy el pan de vida declara Jesucristo el que a mí viene nunca pasará hambre tú has ido a Jesucristo tú realmente estás buscando no únicamente esas dos comidas estás buscando ese desayuno, estás buscando ese almuerzo, estás buscando esa, esa cena espiritual estás estás Perdona, como te lo dije, estás alimentándote, comiendo esa Biblia, diciendo, Señor, yo tengo mucha hambre de ti. Y por eso el Señor en Juan, en el Evangelio de Juan 6.35, dice, Y el que en mí cree, ¿realmente tú crees en Cristo? Si tú estás diciendo, sí, aleluya, nunca más volverá a tenerse. Desde que comencé a buscar a Cristo, desde que tengo Cristo en mi corazón, esa hambre cada día es... Es, yo tengo, no te, tengo hambre espiritual Tengo esa hambre de buscar al Señor Tengo esa hambre de que podemos ganar más almas para Cristo Tenemos esta, esa, esa, esa hambre que podemos, Por eso hacemos estos devocionales de la fe que conquista Por eso el Señor te da una palabra cada semana Por eso el Señor uh, utiliza la emisora Por eso el Señor utiliza... Eh, la página de internet. ¿Para qué? Porque sabemos que hay mucha gente con hambre, sabemos que hay mucha gente que realmente está buscando a Jesucristo y nosotros somos sus instrumentos. Nosotros estamos dentro del corazón de la gente a través que el Señor nos ha dado esa oportunidad. Jesús es nuestro mensajero, Él nos da el mensaje, nosotros lo transmitimos y llegamos a los corazones de las personas. Y es por eso que el Señor te está, está, está en este mensaje de esta semana, se llama dos comidas al día. Que no sea únicamente dos comidas al día. Que únicamente no sean 1,800 o más hogares pueden darse ese gusto de comer tres veces al día. Tres veces al día. Sino que tú puedas alimentarte mañana, tarde y noche, orando, uh, buscando la presencia del Señor. Y por eso el Señor te invita a a que uh, resaltes este resaltes esta gran palabra de Juan en el Evangelio de Juan 6.35 porque el Señor también nos dice en un hermoso salmo que nos dice uh, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al, ambiente, al hambriento y es lo que me ha saciado el Señor de su palabra, de que cada día me está dando revelaciones, revelaciones de una transformación, de un buen testimonio, de que cómo debo ganar primero a mi hogar para poder ganar después al mundo. Por eso, en estas dos comidas al día, como nos dice el Señor, se ha titulado, que no sean únicamente dos, sino sean muchas. Que nos hacemos de la presencia del Señor, que te... Que te llenes de la presencia del Señor, que te llenes de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de su nombre. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo todo el tiempo. Y algo maravilloso que nos dice el Señor en Apocalipsis, una palabra maravillosa, nótalo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y Él conmigo. ¿Te imaginas que el Señor esté golpeando la puerta de tu corazón? Quiero cenar contigo. Quiero desayunar contigo. Quiero almorzar contigo, te diga el Señor. Y tú digas, bienvenido. Y que, y que tu transformación del alcohol, de la droga, prostitución, de la rebeldía, de la mentira o todo lo que te pase en tu mente y llega a tu corazón, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Que su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, esté en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Y cada vez que te, te digan que si tú eres parte de esa estadística, tú digas no, porque el Señor me ha saciado de su presencia. Y ya para terminar, mira, el Señor nos da otro un proverbio maravilloso. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Te lo repito. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y es por eso que el Señor está diciendo, cada vez que tú transmites un mensaje, que tú hablas a tu esposo, a tu esposa, a cualquier persona alrededor tuyo, estás endulzando esa vida de esa persona y dan salud al cuerpo y tu, y tu cuerpo está siendo utilizado como ese gran instrumento de Dios. Te invito a que oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, te damos gloria y honra y poder, Señor, por esta palabra. Que estas, dos, que estas dos comidas, Señor, no sean únicamente dos comidas al día, Señor, sino que sea algo maravilloso, Señor, que no seamos parte de esa estadística, Señor, sino que nos llenemos de tu, de tu palabra, Señor, nos, cada, cada vez yo te pido que este pueblo escudine tu palabra, que cada vez este pueblo, Señor, tenga esa comunión de mañana, tarde y noche, Señor. Que este pueblo cada día se sacie, Señor, de tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tu Santo Espíritu sea llenándonos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te amamos, te damos la gloria y honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, por los hijos. Te pido, Padre Celestial, por las esposas, por los esposos, por las familias, Señor. Te pido por esta Padre Celestial, por este pueblo tuyo, amado Padre, amado, que está siendo rebelde, Señor, que al, al no escucharte están aguantando hambre. Al no escucharte, amado Padre Celestial, están teniendo mucha sed. Yo te pido, Señor, que aquellas personas que no quieren admitir que Tú entres en sus corazones, como una vez alguien oró por nosotros, oramos por ellas, Señor. Y pedimos, Señor, que Tú seas tocando esas almas y esas almas sean ganadas para el reino de los cielos, Señor. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, nos veremos en otra misión, aquí en la fe que conquista y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, yo, nuestro canal YouTube, síguenos. También puedes seguirnos en nuestro canal, eh, perdón, en nuestra página de cristianosenlagloria.com y también por la, la, por la radio, por la aplicación de Play Store. Si tú tienes un Android Phone, bienvenido. Si tienes un iPhone, puedes ir por medio de, la, de tu de tu uh, navegador, de tu browser y puedes ir a cristianosenlagloria.com y escuchar nuestras emisiones de música. Y siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Bendiciones.